El debate que se dio el año pasado en relación al aborto legal en Argentina y a la cuestión de cuánto le demanda al Estado Nacional mantener a los obispos de la Iglesia Católica, la relación entre el gobierno y la Iglesia se puso más tirante que nunca. Pero esa discusión, esa controversia también llegó a las provincias. En Córdoba, una legisladora acaba de denunciar que la Iglesia tiene gran cantidad de bienes inmuebles que no pagan impuestos. Sabemos por la información que nos ha brindado el Ministerio de Finanzas de aquellos inmuebles por los cuales la Iglesia Católica pide exhibición impositiva. Y son alrededor de 1.800 inmuebles. ...que el Código Tributario Provincial le habilita a pedir exhibición de impuestos... ...tanto del impuesto inmobiliario, ingresos brutos, impuesto automotor y el impuesto a los sellos. La iglesia tiene además una flota de dos autos que tienen pedido de exhibición. ¿Y esos autos no pagan impuesto automotor? Tampoco pagan impuesto automotor. Y tampoco pagan eh, impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a los sellos. La iglesia tiene 1.800 bienes, por los cuales no paga ninguno de esos cuatro impuestos que vos estás Así señalando, es. y no los paga siempre y cuando esos eh, inmuebles estén destinados a los oficios religiosos. Y ahí entra lo que nosotros hemos denunciado en la legislatura de la provincia de Córdoba, que es que hemos detectado numerosos inmuebles que no están destinados a servicios religiosos, sino que están destinados a actividades netamente lucrativas. Por ejemplo, digo, ¿qué terrenos hay que hoy tengan algún tipo de explotación comercial? Bueno, sin ir más lejos, el terreno que está eh, como parte de la manzana en la cual está ubicada el arzobispado tiene un supermercado eh, que hace más de 10 años por lo menos que está instalado ahí y que eh, obviamente es un supermercado, es decir, es una actividad netamente lucrativa por lo cual debería estar pagando ese inmueble todos los impuestos correspondientes. Encontramos playas de estacionamientos que están util siendo utilizadas para, obviamente, una cosa lucrativa como una playa de estacionamiento que cobra eh, por la, dejar los vehículos ahí, eh, estaciones de servicio, como es el caso de la que está frente a la casa de gobierno y que se ve muy directa desde alguna de sus ventanas, calculo yo, y está en, el, en la zona eh, posterior de una escuela confesional. Entonces son muchas las, los inmuebles son 70 los que nosotros hemos podido detectar y que es la denuncia que presentamos en el Ministerio de Finanzas, por lo menos 70 que, en los que encontramos esta irregularidad y pedimos que se cheque, obviamente, porque si estamos frente a la presencia de un ilícito, esto tiene que cesar. Yo como cristiano, como católico, eh, tengo que pagar los impuestos y es pecado si no lo hago. Digo, no solo tengo problema con la FIP, tendría problema con la FIP, o con renta, o con quien sea, sino también con Dios en quien creo. Eso, eso por un lado. Pero por otro lado, la iglesia tiene caritas, tiene eh, cientos de actividades sociales que eh, merecen no pagar impuestos. Como de hecho no lo pagan eh, otros, eh, otras instituciones. Por ejemplo, un club de fútbol no paga impuestos. Muchos de estos negocios que hay acá en pleno centro de la ciudad de Córdoba están sobre terrenos que son de la Iglesia Católica. Según la interpretación que hace Rentas de la provincia, esos terrenos están exentos de pagar impuestos. La Iglesia Católica está exenta de impuestos en la provincia de Córdoba en virtud de la Constitución, entendiendo que los inmuebles eh, de propiedad de la Iglesia están destinados al culto, al bien de sus sacerdotes, enseñanza o demás obras de bien común. ¿Todos esos bienes inmuebles están destinados a fines religiosos? No todos los inmuebles a nombre del, de la Iglesia Católica están destinados al culto o a la vivienda de sus sacerdotes, sí. pero los inmuebles a donde se realizan otras actividades o actividades comerciales, el producido de esas actividades se entiende que están, el de su destino es el bien común. Por ejemplo, ¿qué sería eso? Si un, un supermercado que está en un terreno del obispado, eh, digamos... El alquiler que cobra el obispado por, ese, por esa locación, que ha afectado el bien común. ¿La exención de, de impuestos está, está hecha a través de la Constitución Nacional o a través del Código Tributario Provincial? La exención de la Iglesia o de organismos similares a la Iglesia Católica tiene su origen en la Constitución. ¿Y dónde dice lo de que si hay uso comercial de esos terrenos que están exentos de impuestos, eh, se tiene que destinar esa ese dinero no, no a la ayuda social? Lado. Es una interpretación de la ley, digamos. O sea, es, es una interpretación de la ley que quién la hace. La hacemos nosotros. En la medida que el resultado, el digamos, el beneficio, el resultado, el precio de la locación esté destinado a culto, a vivienda o al bien común, está bien la exención. La cuestión del bien común, hoy por hoy, solo lo, lo, lo acredita la Iglesia. Sí, pregunta cuánta gente come en comedores de Cáritas, uh -huh. cuánta gente se viste con ropa que le provee Cáritas. Todos entendemos que es lo que eh, se hace habitualmente y que es la función que viene cumpliendo, insisto, no solo la Iglesia Católica, sino también otros cultos. ¿Tienen un cálculo de cuánto es el monto en dinero en pesos que le significa a la provincia no recibir ese dinero de impuestos? Bueno, me va a estar complicado para obtener en este momento el número ah. concreto, no te puedo decir una cosa por otra, pero sí te aseguro que es menos del, del 3% de lo, de lo que significa la recaudación, o menos. Es, es un número í, í, ínfimo, de, es menos del de 3% de la recaudación de toda la provincia. Menos, sí, es ínfimo lo que, lo que influye en, el, en cuanto a la, a la recaudación.